La solidaridad y el trabajo en equipo han sido elementos claves de la actual Administración Municipal Unidos por Alejandría Construyendo Territorio. La gestión del año 2020, liderada por la alcaldesa Sor María Ocampo Giraldo, da cuenta de un trabajo colectivo donde la voluntad de todos los funcionarios y de la comunidad alejandrina han sido claves. En un trabajo articulado con líderes, instituciones y organizaciones locales, la alcaldesa municipal y su equipo de trabajo han liderado actividades y procesos en diversas áreas. Estamos muy agradecidas con la alcaldesa y con su comitiva por venir a nuestra vereda y acordarse de los niños a pesar de la situación que estamos pasando. Muchas gracias. Te contaremos aquí algunas de las actividades desarrolladas durante los últimos meses que dan cuenta de un proceso donde estamos construyendo unidos el territorio que soñamos. Convites comunitarios para el arreglo de vías. A pesar de la pandemia del COVID-19, desde la Administración Municipal se lideró la campaña de convites comunitarios para mejorar las vías terciarias del municipio. Gracias al apoyo de Macer con la Maquinaria Amarilla, se unieron fuerzas con Asocomunal, Juntas de Acción Comunal y otras personas y organizaciones del municipio y la región para intervenir aproximadamente 55 kilómetros de vías, casi el total de las vías terciarias del municipio lo mejor sin tener que invertir grandes cantidades de dinero, pues todo partió del trabajo colaborativo y la unión. La alcaldesa Sor María Ocampo Giraldo participó activamente de estos convites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 desierto, a las comunidades, a la subcomunal, a tantas personas que se han vinculado. En vías, pues nos faltan la mayoría, Están la frente aquí está quedando muy bien, pero la mayoría de las veredas estamos pues siempre, ahora en este momento están bien, porque nos la arreglaron, nos la rasparon, organizaron todo, pero con estos inviernos eso vuelve otra vez. ¿Qué te necesitamos? Como van a meter mucho los convites? Estar en convite y si está siempre con ustedes de la mano, porque nosotros tampoco hacemos nada. En ese momento se encuentra en muy buen estado. Han hecho una buena gestión con la raspada y sacada de derrumbes. Pues a mí me parece que está en muy buen estado. Pues aquí contribuyendo, colocando granito de arena para que nuestras vías tengan una mejor posibilidad para que sean transitables, para que los campesinos saquen sus productos y nosotros también nos beneficiemos de ella. Acompañamiento a la comunidad en fechas especiales. Debido al confinamiento, todas las actividades sociales, culturales y deportivas se suspendieron, pero esto no fue impedimento para llevarlas a cabo de una u otra manera. Es así como en las celebraciones especiales, la Alcaldesa Municipal llegó a todos los rincones de la zona urbana y rural para llevar un mensaje de aliento en los tiempos difíciles que se vivían. Muy buenos días, por acá nos encontramos en la vereda La Pava con los abuelos que ya están saliendo eh, a la carretera, a la vía. Eh, por acá nos encontramos entonces con Doña Margarita. Sincero agradecimiento, porque uno no se capaz de los agradecimientos que viera de dar, porque de verdad, ve uno el aprecio de todo lo que hacen por nosotros. Eh, especialmente pues yo en estos últimos días, he recibido mucho, mucho cariño y, y, y muchos detalles también. Jornadas maratónicas se hicieron recorridos el día del niño, el día de la madre, el día del padre y el día del adulto mayor. Estas jornadas fueron muy significativas, pues llenaban de ánimo y júbilo nuestros corazones para seguir en la lucha diaria. Un hogar para nuestros adultos mayores. Una campaña que también queremos exaltar aquí tiene que ver con la construcción colectiva de dos casas para dos adultos mayores de Alejandría que habían vivido en malas condiciones en la zona rural debido a que no podían acceder a ningún subsidio de vivienda por vivir solos. Conociendo la situación, la alcaldesa municipal se puso en la tarea de unir a los alejandrinos para recolectar el material y el dinero necesario para construirles la casa a doña Joaquina y a don Zoilo. Acá nos encontramos con la comunidad de la vereda Tocaima y veredas vecinas, en donde nos están acompañando, entrando los materiales para ese sueño y esa eh, que tenemos los alejandrinos, estas personas que se han consolidado y han dado todo, han estado trabajando, eh, se han hecho ya varios convites. La respuesta fue muy positiva, ya que desde diferentes partes llegaron las ayudas, Tejas, cemento, adobes, muebles, ropa y otros elementos se recolectaron en la campaña. Pues bien ¿y cómo y cómo se siente con toda esta construcción que ya lleva ya va tan avanzada? Es muy, muy buena, porque es una cosa que, que nadie. Le da otro, por qué cosa, sino porque me, por medio de Dios, por medio de Dios. Y es que las personas que nos ayudaron es porque tienen a Dios en sus corazones claro. y son personas muy solidarias. Por eso nos eh, han hecho llegar todos estos materiales desde Río Hacha, Cartagena, Medellín, en Río Negro, también con la Fundación Pasión. funcionarios de la Administración y gente de la comunidad aportaron su granito de arena en los convites que se realizaron para la entrada del material y para la construcción de la vivienda de Doña Joaquina, que le fue entregada el pasado domingo 26 de septiembre en la vereda Tocaima. La alcaldesa resaltó de manera especial la labor de John Jairo Incapié, Camilo Rojas y Juan Ríos funcionarios de la alcaldía que tuvieron la tarea de construir la casa. También agradeció inmensamente a todas las personas y organizaciones que se unieron para apoyar esta humilde causa y convocó a la comunidad a seguir colaborando para construir la casa de Don Zoilo en la vereda Cruces. A estas acciones con nuestros adultos mayores se le suman la celebración de los cumpleaños de varios de ellos y se convierten en acciones simbólicas de todo lo que se pretende hacer por esta población en este cuatrenio. Muestra de ello son las gestiones que se vienen consolidando para construir el Centro Vida, un espacio para la integración de nuestros abuelos y abuelas que ya comienza a hacerse realidad. Encendamos la Alegría. Uno de los últimos logros está lleno de colores, esperanza y alegría. Y es que nos llena de orgullo contarles que gracias a la gestión de la alcaldesa, de la Unidad de Servicios Públicos y de la Secretaría de Educación, Alejandría tendrá un alumbrado especial este fin de año debido a que nos ganamos, junto a otros 12 municipios, la convocatoria Encendamos la Alegría, promovida por EPM nuestro parque estará vestido de magia y emoción debido a esta campaña se está promoviendo también un concurso de arte y un concurso de alumbrado navideño donde queremos que toda la comunidad se vincule para decorar las calles alejandrinas en navidad dentro de la administración municipal presentamos la propuesta somos ganadores de ese alumbrado tan hermoso que va a tener nuestro parque como lo pueden observar se va a poder adecuar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 Esto es solo un poco de las acciones que al momento se han promovido desde la Administración Municipal. Esperamos seguir contando con tu apoyo para cumplir los sueños y propósitos que nos trazamos para estos cuatro años. Si seguimos unidos trabajando, vamos a construir el territorio que todos los alejandrinos nos merecemos.